Recuerdo exactamente el día que tuve que salir corriendo de una reunión importante con los pantalones mojados. Recuerdo haber visto en los ojos de mi mujer la decepción de no poder satisfacerla más, dijo que no era un hombre de verdad. Me sentí como una mierda. Perdí mi honor y dejé de cumplir sueños con mi familia por este problema, punto. Este fue un relato inolvidable de uno de mis pacientes, soy Gary Thompson, urólogo, y durante años he escuchado informes como este, hombres que vienen con falta de energía con el cabello cayendo y con miedo a morir. Por eso, en este vídeo, te contaré mi opinión sobre urogen forte y por qué indico este medicamento a mis pacientes. Al final sabrás exactamente cómo ganar y sentirte un hombre feliz de nuevo. En algún momento de su vida, la mitad de los hombres tendrá un episodio de prostatitis. Ocurre raramente en hombres jóvenes, más frecuentemente en hombres adultos, aumentando su incidencia con la edad. Supone alrededor del 25% de las consultas anuales de los hombres. Urogen Forte es un suplemento natural diseñado para ayudar a los hombres a tratar los problemas de inflamación de la próstata que surgen cuando empiezan a envejecer. El suplemento Urogen Forte está diseñado para ayudar a los hombres a encontrar una solución duradera a las consecuencias de la prostatitis. Urogen Forte está cambiando la vida de miles de hombres en todo el mundo en este momento. Da igual que tengas 40 o 70 años, en una encuesta científica realizada en 2021, el 97, 3% de los hombres notaron los beneficios de tomar urogen forte original. Declararon, mayor deseo sexual y mejor estado de ánimo, mayor energía, sus parejas estaban mucho más satisfechas porque el sexo era mucho mejor y más duradero, las hormonas estaban equilibradas y había una reducción de las ganas de orinar todo el tiempo. Se sentían felices de nuevo y hombres admirados por las mujeres. Pero cuidado, yo siempre recomiendo a mis pacientes que compren el original. Debido a que el producto falso puede empeorar la enfermedad y para ayudarle, el fabricante ha proporcionado el enlace oficial con un descuento del 50% que se encuentra en la descripción de este video. Para comprarlo pincha en el enlace que he dejado en la descripción de este video. En el formulario de pedido pon tu nombre y teléfono. Después un representante de la empresa se pondrá en contacto contigo para confirmar el pedido y la cantidad. La entrega se realiza en un plazo de 7 días y llega en un embalaje discreto. Confirme el pedido y recuerde que este producto lo paga una vez que lo tiene en sus manos, sin necesidad de recurrir a una solicitud médica del producto ya que su composición es natural y no tiene contraindicaciones. Tiene todas las certificaciones para obtener resultados duraderos. El tratamiento está indicado durante al menos 60 días tomándolo diariamente después de las principales comidas. Para mantener la calidad del producto, solo se producen 1.500 unidades al año. Esto significa que la demanda puede superar rápidamente la oferta. Por lo tanto, es necesario actuar rápidamente para comprarlo antes de que se agoten las existencias.